primeramente estimada ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales agradeciendo aquí a la prensa por el espacio que nos han brindado el día de hoy y pues no me queda más como autoridad, como concejal urbano desear un lelor máximo a la parroquia el tambo a la despensa agrícola del sur del Ecuador y de nuestra provincia desear pues que día a día sus dirigentes y sus gobernantes se unan para trabajar mancomunadamente con la municipalidad ya que es un gobierno autónomo pero tenemos que trabajar en coordinación con el gobierno cantonal, que es el del municipio de Catamayo. ¿Ustedes como autoridades también eh, comprometidos a seguir trabajando por el adelanto de esta parroquia, arquitecto? Claro, justamente en eso, en eso estamos. Estamos en el municipio de Catamayo actualmente pues, observando el presupuesto, estamos haciendo las observaciones necesarias para que el presupuesto sea participativo y también conste en lo que es la parte rural. Arquitecto, en este momento se trasladan ustedes también hasta la sesión solemne donde estarán sellando pues eh, algunos eh, convenios entre el municipio de Catamayo y el gobierno parroquial. Claro, actualmente, digamos, en unos pocos minutos estaremos presentes en la sesión solemne de conmemoración de vida política de, de la parroquia del Tambo, 62 años y pues esperamos que en esta sesión se, se pacten los mejores acuerdos ...en progreso de esta parroquia. ¡Que viva el tambo en sus fiestas de parroquialización! ¡Que viva el tambo!